Ah. Toda la noche pensando en cantar, yo no quiero fama, solo sonar, dame un micro yo me pongo a grabar, esta perra no me van a parar, que moloto tupo. Que mola autotune Mi flow es más duro que el muro de Berlín Mi talento es puro, brillo más que mi terpín Lo wanna be pero no sabe ni escribir Yo no voy de chulo, mis mi lyrics hablan por mí Voy cargado de oro, como Rosalía Mi plata viene directa de la judería. Parezco el escaparate de una joyería Y no es mentira, ah, estas perras están en el paro pero mientras Plubio sigue facturando No tiene neuronas para intentar tirar Pero yo sé cómo le puedo vacilar Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No tengo so ningún bolo, pero yo ya sueno mucho Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No te gusta Pluvio, pues ha perdido el gusto Que moloto tú une uh, uh, Hasta que se tú To -o -o que -tú. que que Escribo todas mis letras en el Google Keep, escribiendo barras hasta mientras hago peace. Bueno no lyrics, pero yo no soy Slim. Mi culo está gordo, puta mi culo está stick. Las envidiosas querrían tener mi estilo, mi look, mi voz. Saben que yo no vacilo. Aquí no hay fronteo, todo es real. Aquí no hay fronteo, pero es pa perrear. plan también. Lo que necesitan porque nada les sale bien y una rima y en un día si quieres te hago bien No rimo, no mato, pella porque tengo brain Escucha Merlín, Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No he hecho ningún bolo, pero yo ya sueno mucho Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No te gusta pluvio, pues ha perdido el gusto Que moloto tú, uh, uh, ne, hasta que se Quemó Que moloto tú, ne, el moloto tú tu uh, cone! Uh, uh, ¡Hasta que está tocando! ¡Te quemó lo qué me! tú, tú? quemó me! Uh, uh, uh, uh. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!